Pues antes de, de nada me parece siempre interesante eh, comenzar contando un poco eh, más allá de la presentación formal, ¿no? Eh, cómo ha sido mi propio recorrido, porque este libro eh, de alguna manera plasma mi, mi propio recorrido en, en la economía feminista, en cómo voy aprendiendo a, a bueno, a, consolidando cómo voy empezando a conocer esta corriente de pensamiento y cómo poquito a poco la voy haciendo mía, ¿no? Y voy asentando mi propio posicionamiento, que es lo que en última instancia, denomino en este libro como Economía Política Feminista, porque ya veremos que es una corriente muy diversa. Y, y bueno, y yo me he ido, pues pues eso, como poco a poco, por mi propia experiencia de vida, no solo experiencia intelectual, sino también experiencia política y experiencia de vida cotidiana, pues he ido eh, asentando mi propia, mi propia forma de, de entenderlo. ¿no? Entonces, bueno, a estos son, siempre planteo que son tres pilares fundamentales. Por un lado, digamos, los que, los que sostienen mi... Mi, mi camino en la, en la economía feminista, ¿no? Por un lado, pues la, la heterodoxia económica, es decir, el, el acceder eh, a la economía crítica a raíz de, del máster que, que hice en la Complutense, ¿no? que me abrió todo un paraguas de, de posibilidades a la hora de pensar sobre la economía, con preguntas que, que bueno, dándome respuestas que yo todavía, eh, no, no, cuando terminé la carrera, todavía no, no tenía, ¿no? De, de, Un poco eh, desde el punto de vista más de la justicia social, eh, de la equidad, etcétera. Entonces, ese es uno de los grandes pilares. Como poco a poco pues fui aproximándome a estas corrientes de pensamiento heterodoxo, eh, y de ahí, bueno, casi por una búsqueda azarosa de, bueno, y ahí las mujeres aquí, ¿dónde están? ¿no? Pues fui llegando a la, a la economía feminista. Pero lo que realmente consolida eh, mi, mi camino es, obviamente, empezar a hacer un, un doctorado, una tesis doctoral en, para afianzarme, eh, bueno, mis conocimientos en esta corriente, entrar en un grupo de investigación específico. Eh, sobre esta sobre este campo ¿no? dirigido por por lina galvez un grupo pionero en españa eh, pero en ese en ese camino con todo con todos todos esos puntales eh, como digo académicos intelectuales por parte de, de todas mis compañeras también del grupo de investigación y mis directoras de tesis lina galvez y paula rodríguez eh, fue también toda mi experiencia política en los movimientos feminista autónomos ¿no? eh, en mi propio mi colectivo feminista, que eran 60 feministas a raíz del 15M, yo soy un poco de todo, ese, de todo ese momento, y también mi convivencia en una casa durante todo este tiempo, durante el tiempo que se ha ido forjando mi tesis y, mi, y, mi, y este libro, una convivencia en una casa pues, feminista, en una casa comunitaria en Sevilla, donde he aprendido a plasmar todas estas ideas de, digamos, más teóricas, más abstractas, de qué es esto, de poner la vida en el centro. Y qué es esto de poner el cuidado en el centro, pues lo veía y lo llevaba a la práctica con todas las dificultades y todas las contradicciones. No estoy diciendo que fuera una casa de los mundos de Yupi, pero lo veía en mi propia vida cotidiana. ¿no? Entonces, todo eso pues, me, me llevó eh, a, a que esto no ha sido, o, digamos, escribir este libro no ha sido, no ha sido un viaje solo académico ¿no? o solo un viaje intelectual, sino que ha sido un viaje muy político eh, en, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? en llevarlo a mi propia vida cotidiana. Bueno, cualquier persona que me conoce sabe lo que me gusta a mí la economía feminista y un poco lo que me lo apasiona este tema. Eh, y bueno, por contextualizar también el marco, digamos, el momento histórico en el que, en el que se plantea este libro, eh, tiene que ver con una emergencia, bueno, siempre cuando se habla de la, de la propia historia del movimiento feminista, se suele hablar de una genealogía más occidental, no de las tres grandes olas del feminismo, y bueno, se viene hablando en el último momento histórico de un nuevo momento, de una bueno, denominada por algunas autoras como una cuarta ola, en la que eh, ciertas tendencias, lo que, lo que en términos de Nancy Fraser podemos hablar un feminismo del 99%, eh, viene preocupándose más por las cuestiones materiales de la existencia social, no tanto por cuestiones quizá de reconocimiento, diría Nancy Fraser, sino sobre todo por cuestiones materiales. Claro, es un momento de crisis, ahora de doble crisis, un momento en el que eh, para el movimiento feminista también es necesario encontrar respuestas a qué está pasando con la vida cotidiana de las personas, qué está pasando con ese incremento de la precariedad, no solo de la precariedad laboral, sino de la precariedad de las condiciones de vida, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con todo esto? Y de ahí, pues, eh, como que la economía feminista va eh, ganando peso eh, dentro de los propios discursos del movimiento feminista, no tanto académico, que por supuesto, sino que se viene consolidando dentro del, del propio movimiento político, ¿no? Y, y es en ese momento, como digo, de, de que el discurso feminista, eh, feminista recupera, esa, crisis, perdón, esa crítica sistémica y globalizada al, bueno, al funcionamiento del sistema económico capitalista, que también se caracteriza como heteropatriarcal y racista, y es en ese momento histórico en el que digo, pues emergen esta economía feminista más eh, politizada, podríamos decirlo, eh, de alguna manera, ¿no? rompiendo las barreras de lo estrictamente académico. Eh, entonces, bueno, lo que yo me planteo en este libro como grandes objetivos, sin entrar en mucho detalle por. Eh, pues al menos son, son dos, ¿no? De hecho, el libro se divide en dos partes. Es una, una primera parte en la que, bueno, pues trato de definir qué es lo que yo considero como una economía política feminista. Un poco eh, lo planteo como una subcorriente en el seno de la economía feminista. Eh, bueno, pues tratar de sistematizar cuáles son esos rasgos diferenciales de otras corrientes dentro de la economía feminista. Entonces, la primera parte del libro es proporcionar ese esquema teórico que va a servir de base para reflexionar en la segunda parte del libro, en la que utilizo ese esquema pues, para aterrizar ese, ese concepto capital, eh, conflicto capital-vida del que hablaba Jorge, eh, en distintas tendencias de la economía mundial. Claro, distintas tendencias de la economía mundial pre-COVID. Eso fue también, se lo he antes a Carmen, ¿no? en el momento en el que eh, empiezo a, a pensar de tesis doctoral a libro, claro, está ya la pandemia. Y es ese momento en el que, bueno, ya no sirve. Ya no sirve el libro. Esto hablaba del pasado y claro, no. o sea Lo que, lo que yo creo que eh, se plantea un ejercicio interesante respecto a, a la caracterización de ese momento de crisis sistémica y estructural del que veníamos hablando que precedía a la crisis de la COVID-19. ¿no? no podemos pensar que los problemas que tenemos son, son solo consecuencia de esta crisis porque no es, nada tiene que ver. o sea Por supuesto, este, este momento dramático y trágico ¿no? eh, supone un punto de inflexión pero los problemas estructurales venían, venían de antes, ¿no? y sobre todo eh, identificándolo en el marco de, de la economía mundial o de la economía global. ¿no? Entonces, como digo, primero, hay una primera parte de esquema más teórico, qué es la economía política feminista, cuáles son sus rasgos diferenciales, y un seg una segunda parte de aplicación de ese esquema teórico para el estudio de distintas tendencias de la economía mundial. Por ejemplo, colapso ecológico, la globalización, la financiarización, etc. ¿no? Aspectos sobre los que... Bueno, me detendré brevemente, no voy a entrar en mucha profundidad, pero al menos para, para plasmar como las ideas fuerza. ¿no? Y bueno, pues un poco eh, para eh, plantear esa primera parte, que, que es la economía política feminista, y que partir de un, bueno, primero de, de un hecho clave, que es que la economía feminista es muy diversa. Cuando hablamos de economía feminista es muy difícil... resumir en una sola línea o en dos frases, ¿no? Y, bueno, es, ¿qué es la economía feminista? Es difícil resumir, es difícil sistematizarlo o, o sintetizar lo que es, porque es muy diversa, porque la economía feminista bebe de múltiples influencias, por una parte de las distintas epistemologías feministas que existen, ¿Mm? por supuesto, ¿no? distintos posicionamientos epistemológicos feministas que van a permear la propia eh, economía feminista, por otra parte, otra de las influencias son las distintas corrientes económicas heterodoxas desde las que, desde las que se está hablando, ¿no? porque hay una economía feminista de corte más marxista, por entendernos, eh, o o eh, poskeynesiana o, o ecológica o ecofeminista. ¿vale? Entonces, va a haber ahí eh, distintas influencias también de distintas corrientes económicas de base y también eh, como tercera gran influencia distintos posicionamientos políticos eh, feministas, ¿no? en distintas, bueno, distintas corrientes feministas desde dentro del punto de vista más político. ¿sí? Entonces, claro, en esa amalgama de influencias, de un poco en ese esquema. Eh, aparecen, pues imaginaos, las combinaciones son múltiples, por eso es difícil decir qué es la economía feminista como si fuera una, no es posible, ¿no? pero sí es posible identificar al menos tres grandes rasgos que, eh, en los que bueno, habría un consenso entre todas las perspectivas. El primero es entender que las relaciones de género tienen una importancia económica fundamental. ¿Mm? Lo que pasa es que bueno, ya sabemos que luego las diferencias en torno a la conceptualización del género, etc., pues van, van a generar diferencias, pero esa desde luego es la primera. Entender que el, el género eh, es un elemento clave eh, que estructura el funcionamiento de la economía. ¿no? Y cómo las desigualdades de género se producen y se reproducen por el propio funcionamiento económico. Es decir, entender que el género no es solo una variable, no es una variable empírica que se pueda añadir al análisis y, y por tanto si se, puede, si se puede añadir, pues también se puede explicar. Eh, no es una variable, sino que es una categoría teórica central, es una herramienta, un método para, eh, por, para poder estudiar, pues en este caso, el funcionamiento económico, no solo centrándote en concreto en qué está pasando por las relaciones de género, y, sino utilizándolo como, como, como las gafas, ¿no? que decimos muchas veces, entendiendo, que cualquier objeto de estudio social va a estar contaminado por esas relaciones de género. Entonces, ese sería el primer rasgo en el que hay cierto bastante consenso. Eh, el segundo rasgo sería ampliar los límites de lo que convencionalmente se entiende por economía. ¿sí? Si generalmente entendemos que la economía bueno, está asociada a los procesos productivos o mercantiles, ¿no? Generalmente, si es la economía, muchas de las preguntas a una persona en primero, ¿no? Es, bueno, pues el dinero, ¿no? se, se, se te vienen como, como este tipo de conceptos a, a la cabeza eh, y porque lo asociamos comúnmente, como digo, con los procesos productivos y en todo caso con el, los procesos mercantiles, como el mercado, como, como esa gran esfera de eh, distribución de recursos, además de forma, se supone, de forma eficiente. Eh, claro, lo que dicen en general las economías críticas, y en particular la economía feminista, es que la economía es mucho más que eso. La economía tiene mucho más que ver con cómo satisfacemos las necesidades de las personas, entendiendo que las necesidades no son solo materiales. Entendiendo que las personas tenemos también que satisfacer necesidades inmateriales de cuidados, de afectos, etcétera, para poder sobrevivir, para poder eh, tirar para adelante, ya no solo para que vayamos luego a vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿no? sino, sino para que la vida pueda, pueda darse. Entonces, eh, se amplía esa idea de economía como la satisfacción social de las necesidades, y en ese aspecto creo que también pues, hay bastante consenso en este sentido. Y el tercer rasgo sería, eh, en el que todas coinciden, sería entender que la economía feminista. Tiene un compromiso eh, explícito con la transformación social. Es decir, no es solo una propuesta teórica, sino que es una propuesta política que lo que pretende en última instancia es transformar un sistema económico que se considera inherentemente injusto y generador de desigualdades. Entonces, hay una propuesta política de transformarlo. Claro, hasta dónde se va en esa transformación, pues va a ser uno de, las, de, la, de, la, de los matices, digamos, de las diferencias entre, entre las propias corrientes. Y bueno. Pero ahí esos tres rasgos eh, podríamos identificarlos como como, como, bueno, como, como mmm, comunes ¿no? eh, elementos comunes en todas las perspectivas económicas feministas yo en, la, en mi tesis bueno en este libro eh, utilizo o sea, porque bueno decimos hay elementos comunes pero hay hay criterios epistemológicos metodológico eh, para diferenciar corrientes y yo utilizo de base la diferencia que, utiliza, que realiza amaya pérez orozco eh, entre bueno ella diferencia no, no voy a entrar mucho en, en este nivel de detalle pero ya diferencia entre una economía feminista integradora, bueno, primero la llamará de la conciliación, pero una economía feminista integradora y una economía feminista de la ruptura. Y la diferencia es, bueno, pues cómo eh, cada una de estas dos sub subcorrientes eh, elimina, digamos, o deconstruye los ecos androcéntricos del discurso. Pero no voy a entrar tanto ahí, sino que eh, yo, desde lo que, lo que observo, no, no solo yo, sino las autoras que voy, sobre las que voy trabajando, es que, se observa cierta convergencia hacia esas posiciones más rupturistas en términos eh, metodológicos, un poco de, eh, enfoques que lo que tratan es de tratar de salir de esos discursos dicotómicos que siguen pensando en términos de opuestos, por ejemplo, que siguen pensando en términos de producción-reproducción, pensando que esas eh, dicotomías o, o esa separación realmente no, no, no tiene lugar, porque eh, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de la satisfacción social de las necesidades, cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida, Seguir pensando que la producción va por un lado y la reproducción va por otro, como que no nos lleva a, a, a mucho, nos encorseta demasiado, ¿no? Por eso se apuesta, por esos conceptos transversales, como el que acabo de mencionar, de sostenibilidad de la vida, que va a ser un concepto central en mi trabajo, eh, para, para seguir avanzando, ¿no? un poco para, para salir de ese corsé que, que suponen ese, ese pensamiento androcéntrico y dicotómico. Entonces, ese es un poco el momento eh, de convergencia en esas eh, en esas posiciones más rupturistas en el que se situaría esta propuesta de economía política feminista, que es una propuesta que no solo tiende a la ruptura metodológica y epistemológica, sino eh, también tiene una, bueno, una vocación inclusiva, eh, una economía inclusiva, ¿no? un poco con, eh, con el ánimo de, de utilizar o, de, o de, de utilizar aportes de otras corrientes económicas heterodoxas, como es la economía ecológica de forma clave, como la economía también institucional. ver. Eh, bueno, pues esos aportes, no tratar de establecer sinergias con otras corrientes de pensamiento económico y también es una subcorriente, digamos, como categoría, como característica general, ¿no? Muy, en términos de guerrero, ¿no? Sería como una heterodoxia en sentido fuerte. Es decir, es una economía política feminista crítica con el discurso económico convencional, con ese discurso asociado a, exactamente a los mercados, ¿no? Y a, y a esa racionalidad económica que al parecer solo tiende al ánimo de lucro, eh, y es, una economía, o sea, perdón, es un discurso económico que se posiciona contra ese, o frente a ese discurso, pero también frente al sistema económico que este discurso apuntala. Es decir, es una crítica frontal respecto al funcionamiento del sistema económico capitalista, ¿sí? por, su, por la generación de desigualdades eh, de forma permanente ¿no? o de forma recurrente. Y eh, pues ahora lo que, lo que voy a entrar es un poco en esos tres rasgos genéricos que decía que... Que son comunes a todas las corrientes económicas feministas, bueno, pues un poco ir entrando en cada uno de estos, de estos elementos un poco con más detalle para que tengamos un, un prisma un poco mayor sobre, sobre esta propuesta de economía política. Entonces, como digo, el primero sería, bueno y esto ya, ya lo he mencionado, me voy a repetir, ¿no? Pero es entender el género como una categoría teórica central, es decir, como, como un, un método, como una, no como una variable, o sea, generalmente muchas veces cuando, cuando se habla de género, eh, se, se, suele, se parece que se entiende que es hablar de mujeres. ¿Género es sinónimo de mujeres? No. Cuando lo hablamos de género estamos hablando de relaciones de poder entre géneros, unas relaciones de poder construidas socialmente, ¿no? Relaciones de poder que permean, por supuesto, la sociedad que está estudiando, pero también la propia, la, la, las propias gafas con las que estudias, ¿no? Digamos, eh, contaminan la propia generación de, de conocimiento. Entonces... Eh, cuando se utiliza el enfoque de género como, una, como un método, ¿no? como una herramienta teórica, eh, estás aportando un cuestionamiento de la disciplina económica, en este caso, de la disciplina en su conjunto. No vienes a decir solo, bueno, aquí hombres y mujeres, ¿qué pasa con el paro? Sí, por supuesto, eso es un elemento fundamental, claro, hay que, hay que ver qué pasa con eso, pero se trata de hacer, eh, de, de llevar a cabo un cuestionamiento de la propia corriente económica, eh, de la propia disciplina económica, perdón, eh, porque es profundamente androcéntrica porque ha invisibilizado a las mujeres como sujetos epistemológicos es decir como creadoras de pensamiento y también las ha invisibilizado como objetos económicos como objetos de estudio un poco eh, pensar dónde estaban las mujeres en el funcionamiento de la economía entonces eh, dado que es una disciplina profundamente androcéntrica se trata de utilizar herramientas que nos permitan pues cuestionarla no que nos permitan eh, poner en cuestionamiento toda toda su todos sus fundamentos, ¿no? Como digo, no es solo hablar del de impacto de género, que por supuesto sí, sino que se trata de hacer eh, bueno, un cuestionamiento más de, de raíz respecto a las relaciones de poder. ¿Mm? Y ahí, claro, cuando, cuando ampliamos esa... esa bueno, cuando, cuando lo que estamos hablando es de las relaciones de poder en el discurso económico, claro, ¿qué elementos salen a la luz? Pues que la economía no es solo androcéntrica, sino que también es antropocéntrica, que esto tiene muchas implicaciones, pero una de ellas, por ejemplo, es el absoluto olvido de la naturaleza. ¿Mm? Eh, es una, eh, como digo, una ciencia también, por supuesto, androcéntrica, porque ha excluido a las mujeres sistemáticamente, y es una, una ciencia también eurocéntrica, porque la, la norma, la referencia, sigue siendo el patrón occidental, moderno, eh, capitalista, colonial. ¿no? Siempre eh, un poco esa idea de que, al final decimos bueno se va antropocéntrico está el ser humano en el centro ¿no? como el centro como el controlador de, de la naturaleza eh, pero decimos ojo porque no es un ser humano cualquiera un ser humano universal el que está en el centro del conocimiento es un ser humano con unas características muy concretas un hombre blanco eh, burgués eh, bueno occidental no eh, adulto sin discapacidades entonces eh, es un ser humano el que está en el centro como digo muy muy concreto y y eso es lo que, lo que reproduce ese tipo de sesgos eh, eurocéntricos, perdón, and, eh, androcéntricos. Pero claro, cuando seguimos viendo y cuando se incluye muchas veces a las mujeres como variable, pues caemos en otro tipo de sesgos como son los sesgos eurocéntricos, ¿no? que al final cuando hablamos de la mujer económica sigue, sigue siendo la mujer eh, urbana, europea, liberada, estudiada, culta. ¿eh? Y es como, bueno, ¿no? la experiencia económica de las mujeres es muy diversa. Entonces no podemos tampoco incurrir en ese, en ese sesgo. De, de salvacionismo, además, también muchas veces de las otras mujeres. ¿no? Entonces, un poco ese, ese sería ese cuestionamiento, digamos, más epistemológico, lógicamente, que hace eh, la economía feminista. ¿no? Y aquí recupero una, una cita de, de Amaya de Amaya Pérez Orozco, que me parece que resume bien un poco esta idea. Y ella dice, la, la pregunta en última instancia no es si hay unos no en el pensamiento feminista, sino si tenemos la disposición para reconocer la parcialidad de la propia visión y a discutir sobre ellos, o si por el contrario los negamos, los cerramos al diálogo y la autocrítica e imponemos una visión del mundo que deja fuera sujetos y procesos, forma parte activa de nuevos procesos de opresión o exclusión. Es un poco respecto a, a la pretensión que, que en estas que ciertas perspectivas de la economía feminista, que aquí bueno, denomino como una economía política feminista, tiene respecto al cuestionamiento de los propios sesgos ¿no? dentro de los discursos feministas, un poco pues caer en ese... Un poco en ese, en ese Feminismo más hegemónico, de seguir hablando pues, de la mujer blanca occidental y de su experiencia respecto, por ejemplo, en, en el mundo laboral. ¿no? Ostras, hay, que, hay que ampliar la mirada y hay que ver las la diversidades de experiencias económicas también en, que tenemos las propias mujeres. ¿no? Eh, y eso, por supuesto, nos va a llevar, sí o sí, a hablar también o introducir esta, eh, esta perspectiva interseccional, que suele, es el nuevo mantra. ¿no? Ahora todo también tiene que ser interseccional, pero muchas veces puede que esa interseccionalidad se quede como en esa parte más superficial y no entremos tanto a, al detalle de, de lo que implica ¿no? realmente pensar que las personas no estamos solo cruzadas por el género, sino que estamos cruzadas o atravesadas por distintos ejes ¿no? de jerarquización social, como es la clase social, como es la raza, o la etnia, o la edad, el estatus migratorio, las distintas capacidades, la identidad de género, etcétera, etcétera. ¿no? Digamos que todas las personas estamos cruzadas por cada uno de estos elementos y nos disponemos o nos enfrentamos al sistema socioeconómico, cada cual en una posición. Una posición que no es solo diferente. El problema no es la diferencia, el problema es la desigualdad. O sea, cuando hablamos que eh, en términos de, de igualdad, o sea, decimos, bueno, no, lo, lo contrario de la igualdad no es la diferencia, el contrario de la igualdad es la desigualdad. Entonces esa es, la, esa, esa es una de, la, de las ideas claves. ¿no? De hecho, el feminismo celebra ampliamente la diferencia y la diversidad. ¿no? El problema es la desigualdad. Eh, entonces ese sería ese primer rasgo, Disculpad si estoy yendo un poco rápido, pero bueno, eso sobre todo para que nos quedemos un poco con las ideas más básicas, ¿no? Eh, el segundo elemento central de esta corriente sería ampliar la idea de economía, entendiendo que la economía tiene mucho más que ver con los procesos de sostenimiento de la vida cotidiana, de mantenimiento de la vida, de sacar adelante la vida en el día a día, cómo sale adelante la vida. Y ahí, eh, pues observamos que eh, cuando pensamos cómo sale adelante la vida en el día a día, pues los mercados o el hecho de conseguir un salario, por supuesto que es un aspecto fundamental, claro, vivimos en un sistema económico capitalista, lógico, ¿no? eh, lo que tenemos fundamentalmente es nuestra fuerza de trabajo que vendemos a cambio de un salario. Pero eh, para satisfacer nuestras necesidades, para que nuestra vida salga adelante en el día a día, es necesaria eh, la intervención de múltiples agentes, no solo mercantiles, sino también el Estado, servicios públicos, también nuestras redes sociales y comunitarias y también los hogares, el ámbito doméstico como un espacio clave de mantenimiento de la vida y los hogares son esferas económicas, lo que pasa es que para la teoría económica convencional los hogares que generalmente se entienden simplemente como familias, familias nucleares por cierto, eh, son espacios mm, totalmente atravesados bueno, por los arcoíris y los mundos de yupi, ¿no? O sea, ahí no hay conflicto, ahí reina el, el altruismo y ahí lo que ocurre, eh, o sea, la, el reparto de los recursos, de los tiempos, los trabajos, las responsabilidades se hace bueno, pues de una forma eh, perfectamente, ¿no? O sea, no ahí no hay conflicto y lo que eh, nos, nos aporta la teoría feminista a la hora de estudiar los hogares, a la hora de abrir esa caja negra de lo que ocurre en el ámbito doméstico, es que por supuesto que hay mucho conflicto dentro de los hogares. ¿Mm? o sea Esto de que, de que los hogares no hay que estudiarlos porque ahí no hay egoísmo, ahí hay altruismo, bueno, eso hay que verlo y hay que ver qué relaciones de poder se generan ahí y hay que ver eh, qué procesos de explotación se producen ahí. Entonces, eso es uno de los, de los, de los aspectos claves a la hora de ampliar esta idea de, de economía. ¿no? Claro, aquí, cuando, aquí es donde sale uno de los, como digo, uno de los conceptos fundamentales que, que trabajo, que es la idea de sostenibilidad de la vida. Claro, hay que dar como un paso previo para entender este concepto. Cuando, cuando hablamos de sostenibilidad de la vida, hay dos premisas fundamentales. Una, la vida... Es posible, ahí estamos de acuerdo, pero la vida para que salga adelante, la vida hay que cuidarla. Somos seres sostenidos en cuerpos vulnerables que se enferman, que van cambiando, tenemos responsabilidades sobre otras personas, o sea, la vida hay que cuidarla para que la vida salga adelante, Si no, la vida es vulnerable, somos seres vulnerables, ¿no? Y además la vida siempre es vida en común. O sea, cuando hablamos de esos cuidados, son cuidados en, en común, ¿no? O sea, nos necesitamos. De hecho, ahora, por ejemplo, en los periodos de confinamiento, cuando nos hemos visto en esa soledad impuesta, te das cuenta y dices, no, es que la vida, la vida es vida en común, la vida tiene sentido cuando es vida en común, si no, si no que vida, no. Entonces, eso, que es algo que, como muy de nuestro sentido común, es lo que entendemos como interdependencia, somos seres interdependientes, nos necesitamos. Es decir, eso de pensar que las personas... Solo somos dependientes en ciertos momentos de la vida que no tenemos capacidad para auto, nuestro autocuidado, pues cuando somos niños y niñas o cuando somos personas mayores o tenemos algún tipo de enfermedad o discapacidad. Por supuesto, es así, tenemos momentos de dependencia más intensa, pero siempre somos dependientes unas y unos de otros, ¿no? Nos necesitamos. Y esa es una, una idea fundamental que hay que tener en cuenta, porque si no podemos caer en el error de pensar que somos seres perfectamente autónomos, eh, que no necesitamos nada, ¿no? Que nos, nos servimos y nos bastamos a nosotras mismas para salir adelante. ¿no? Un poco esa idea del homo economicus perfectamente racional, que lo único que hace es ir al mercado a eh, optimizar sus su decisiones. ¿no? Eso no es la realidad. ¿no? Entonces somos seres interdependientes y somos seres ecodependientes. Necesitamos a la naturaleza, ¿no? Somos un eslabón más. Eh, porque que nos hemos pensado que lo podemos controlar, ¿no? Eh, nada más lejos de, de la realidad. Entonces... Eh, esa idea de interdependencia, de codependencia, van a ser importantes en este, en este concepto de sostenibilidad de, de la vida. Y entonces, a la hora de entender el concepto en sí, pues ¿qué elementos se incluyen que en la economía convencional no existen? Pues por ejemplo, uno, la dimensión ambiental, entender qué es lo que ocurre con la naturaleza. Dos, entender que el bienestar, o sea, perdón, que el éxito económico no solo... No, no, no solo no, no tiene que ver con esa obtención de máximo beneficio, sino que tiene que ver con eh, el bien, bien estar humano, es decir, ni siquiera con la mera supervivencia, ni siquiera con satisfacer necesidades como mera supervivencia, sino sobre todo eh, para satisfacer o para alcanzar estándares de vida, calidad de vida aceptables en nuestro, en nuestro contexto. Hablamos de bienestar en este, en este sentido. ¿no? Y. Eh, otro elemento va a ser entender los cuidados, que ya sabéis que es un concepto central en la economía feminista, los cuidados no importan en sí mismos porque sí, sí importan como punto de vista estratégico para entender si este sistema económico cuida la vida. ¿Mm? Claro, lo que nos sale es que obviamente no la cuida, de hecho la obstaculiza en muchos casos. ¿no? Entonces los cuidados como punto de vista estratégico y por supuesto entender eh, o partir del reconocimiento de la agencia y de las propias estrategias y resistencias cotidianas en ese cuidado de la vida. Y el siguiente paso eh, es, una vez que, que tenemos esa idea amplia de economía, es hacer la pregunta de, bueno, en el marco de este sistema económico, ¿cómo se sostiene la vida? ¿Qué elementos intervienen? Entonces aquí podemos defender podemos abordar el análisis de esta representación ampliada del sistema económico desde tres niveles. ¿no? Tenemos un primer nivel macro que tiene que ver con las relaciones entre el sistema económico que está inserto en un sistema social y este a su vez en un sistema natural, biológico, ¿no? o sea, eh, la biosfera. ¿no? Eh, entonces es fundamental entender, además, que la jerarquía es así, no al revés, la naturaleza no es un almacén, o sea, la, digamos no está la economía, luego la sociedad dentro a merced de lo que ocurra con la economía, luego la naturaleza, pues básicamente como un almacén de, del que podemos extraer recursos y un vertedero al que podemos desechar. Lo que es la jerarquía es totalmente al revés, y eh, es fundamental entender esas relaciones que se producen entre esos tres sistemas, porque eh, la vida no solo sale adelante por la cuestión económica, como ¿no? No digo, sino que la vida eh, sale adelante porque hay una esfera que permite, eh, que es fuente de vida y biodiversidad, que es la naturaleza. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, descendiendo a las esferas de actividad que permiten sostener la vida, pues es lo que os comentaba antes, no es solo el mercado el que tiene que ver, o sea, tú no solo... Desde que, si pensáis en las necesidades que tenéis, desde que os levantáis por la mañana hasta que os acostáis, mmm, la neces y pensáis, vale, pues me levanto, me desayuno, me, ¿no? y vais pensando, bueno, ¿cuántas de esas necesidades se satisfacen porque previamente has comprado un bien o un servicio en el mercado? Bueno, habrá muchas que sí, pero habrá otras, el conjunto de las necesidades que nos permiten sobrevivir como especie, eh, no solo vienen del mercado, también, como digo, hay muchos recursos que vienen del Estado. Los servicios públicos, en este caso, por ejemplo, de nuestras redes sociales y comunitarias y de los hogares. ¿no? Esos los hogares como espacios de bienestar, como espacios, que digo, cuando digo de bienestar, no me refiero, no, no, no lo malinterpretes con esa idea de los mundos de Yupi que decía antes, ¿no? eh, porque los hogares son unidades en conflicto cooperativo. Los hogares, por supuesto que se coopera para tirar para adelante, no, pero también hay mucho conflicto. Entonces, eh, los hogares es fundamental entenderlos como, como esa esfera... Eh, de, de, de generación, de bienestar, donde además el, todos esos recursos que llegan de, esa, de cada una de esas esferas, los que llegan del mercado, los que llegan del Estado, tal, al final es en el hogar donde se, mmm, donde se constituyen en bienestar último de las personas. ¿no? Entonces los hogares son una unidad económica clave. No quiere decir que sean, eh, o que solo haya que prestar atención, que habrá ciertas perspectivas económicas feministas que sí lo hagan, solo atención a lo doméstico. Estoy diciendo que es fundamental entender qué ocurre en lo doméstico y sobre todo qué desigualdades se producen en lo doméstico para entender cómo esas desigualdades luego se reproducen en el mercado, por ejemplo. Entonces, ese, eh, entender esas cuatro esferas es, es crucial. Y luego hay un nivel micro que es, eh, yo en esta representación, repito, del sistema económico, que es donde yo creo que la, las teorías feministas más aportan, que es... Si tenemos siempre en, el, en la pregunta un poco en el foco es cómo se sostiene la vida, pues es pensar qué sujetos concretos asumen la responsabilidad sobre la sostenibilidad de la vida. ¿Qué sujetos? Y ahí emergen multitud de relaciones de poder respecto a qué personas asumen esa responsabilidad en el día a día. ¿no? ¿Mm? Y que ponen el cuerpo y que ponen su, bueno, su, su, su propia subjetividad. ¿no? Eh, entonces ahí las la, la teorías feministas nos permiten mucho adentrarnos en ese nivel más micro. Que la economía eh, convencional, como digo, o sea, no, o sea, eso es sociología en todo caso, dirá, o antropología, ¿no? Y bueno. Eh, bueno, y esto es un poco ir descendiendo un poco lo que, lo que os había contado, pero no voy a entrar tampoco mucho en ese detalle. Pero sí me, me, me interesa mmm, ilustrar un poco esta, esta idea de. Mmm, bueno, en economía feminista se utiliza muchas veces el, la metáfora del iceberg. Donde hay una parte productiva, la parte que se ve, estaría la parte que está flotando, ¿no? que es la parte que se ve, la parte que se estudia, que es la parte que genera conflicto político, que es la parte que abre los titulares de la prensa, un poco la, la, que, la que se ve, ¿no? que es la parte productiva, mercantil, ¿sí? lo que entendemos convencionalmente por economía. Que está sostenida para que esa parte pueda darse, pueda tener lugar, para que pueda existir, tiene que, porque esa parte no funciona por sí misma, eso son personas ahí que están desempeñando distintos tipos de actividades, ¿no? Claro, para que esas personas puedan desempeñar distintos tipos de actividades mercantiles porque llevan sus eh, necesidades satisfechas desde casa, digamos, ¿no? Entonces, hay toda una base oculta del ICB que es fundamental para sostener eh, esa parte productiva. Si recordáis los lemas de la huelga del 8 de marzo, de las huelgas que se vienen haciendo desde 2018, eh, uno de los lemas es, eh, si... Porque si paramos, se para el mundo. ¿no? Porque si nosotras paramos, se para el mundo. Claro, eso, aparte de, de, de toda la importancia política, simbólicamente, que ese lema, por ejemplo, estuviera abriendo telediarios, titulares de los periódicos, etc., por primera vez estás diciendo que esa base oculta del ICB es política y es economía. ¿Mm? Es decir, porque el problema de esa base oculta no es que no se nombre ni siquiera como trabajo lo que ahí ocurre, que no se remunere, el problema es que no genera conflicto político lo que ahí pasa, porque se da por hecho quien lo tiene que asumir, se naturaliza, se, se, se asume que esa parte es una parte feminizada, por supuesto habrá hombres que entren, pero es fundamentalmente una responsabilidad de las mujeres, ¿no? entonces eh, el hecho de que si nos paramos para el mundo de repente... Eh, Estás diciendo, es que hay un iceberg, es que hay una parte oculta y que si eso se para, se para todo. Por tanto, cuando pensamos en economía tenemos que pensar en ese todo. No tiene sentido, igual aquí ahora se entiende mejor lo que no tiene sentido separar esa parte productiva, de esa parte reproductiva, porque es lo mismo. Porque estamos hablando de cómo sale adelante la vida en el día a día. Entonces, eh, es crucial, como digo, tener siempre esta imagen para entender, porque... Las desigualdades que ocurren en esa, base, en esa base oculta se van a reproducir luego en esa parte visible, en, ese, en, ese, eh, en esa parte productiva. ¿no? Ahora retomaré algunas de esas ideas. Y como digo, esto es un poco ese plano micro de, de qué sujetos son los que asumen las responsabilidades. E incluso podríamos ampliar la pregunta quiénes son los sujetos económicos. Claro, y aquí, si pensamos en el homo económico, pues pensamos en eso, personas que van a su empleo, que, que simple, Como si no tuvieran necesidades, como si no tuvieran responsabilidades, simplemente a producir, a ser cada vez más eficientes, y eso no es la realidad. ¿sí? La realidad es que somos personas que tenemos que cuidar a otras en distintos momentos de la vida con más o menos intensidad, ¿sí? y que tenemos que autocuidarnos también, y que tenemos que estar bien, sana, eh, tenemos que tener salud, salud física, salud mental, tenemos que estar eh, bien. ¿no? Entonces pensar que somos seres autónomos y perfectamente eh, es una falacia absoluta. ¿no? Eh, claro, si os pongo primero esa viñeta y ahora os pongo esta y os pregunto, bueno, ¿y estos son sujetos económicos? Claro, desde un punto de vista convencional diríamos, bueno, bueno, no sé, están cobrando por ello. Sería un poco el, el criterio que utilizaríamos para saber si, si son sujetos económicos o no. Pues, por supuesto, desde esta óptica son sujetos fundamentales. La actividad que están haciendo, que están llevando a cabo el sostenimiento cotidiano de la vida es clave. Sin eso… Bueno, si eso no se estuviera haciendo, vamos a suponer que, que son cuatro mujeres de una familia y que nadie está cobrando por lo que está haciendo. Eh, si, esa, o sea, si, si tú esa comida no la tienes, nadie, alguien no la ha producido en casa, no, la, no, no lo ha transformado, no lo ha, eh, tú eso lo tendrías que comprar fuera, lo primero. Porque tú esa necesidad sí o sí la tienes que satisfacer. Es que son cosas que es que no puedes no hacer, es que tú no puedes no alimentarte, no puedes no... Eh, dar de amamantar a tu bebé, no puedes no cuidar a tu madre eh, dependiente, es que son cosas que no se pueden no hacer y eso, son, eso es la vida cotidiana de las personas. ¿no? Entonces es fundamental ver cómo se reparte la responsabilidad respecto a ese, a ese tipo de, de, de actividades, ¿no? porque es lo que luego va eh, a, a repercutir sobre las desigualdades en, en, otro, en otros aspectos. ¿no? Bueno, esto, siempre, la, siempre utilizo estas dos imágenes y así, eh, un poco... Preguntando, bueno, ¿aquí qué, aquí qué vemos? ¿Mm? Claro, y aquí, bueno, pues podríamos decir, bueno, pues eh, eh, bueno, es pues, la división sexual del trabajo, ¿no? Hay una mujer que está, eh, bueno, probablemente, como haciendo un poco de agua del diablo, ¿no? eh, veamos que eso es una familia, una familia nuclear. Ella trabajando en casa, él trabajando en lo que sea. ¿no? Eh, y un poco digo esto de que podemos pensar que es una familia nuclear porque, bueno, también es el sujeto político, el sujeto representativo de la política pública también, o sea, un poco eh, la, la, la concreción micro de esa división sexual del trabajo en la familia nuclear. ¿no? Eso por un lado. entonces pues, Pero a lo mejor esa mujer que está ahí puede ser la madre, puede ser la hermana mayor, puede ser una vecina, puede ser una mujer que está eh, cobrando un dinero por estar ahí, puede ser que esté contratado o puede que no porque como ya sabéis, depende de la buena voluntad del empleador o de la empleadora. Sí. Eh, eso por un lado. Entonces, por supuesto, eh, no sabemos la relación, pero tendemos a pensar en las familias nucleares. ¿no? Pero por otro lado, respecto al trabajo que están haciendo, pues puede que eh, desde luego ella está trabajando, claramente. ¿Mm? Ella está cocinando, está cuidando al bebé, está atendiendo a la niña, que no se compartan los dientes, ¿no? o sea, ella está eh, ahí eh, trabajando. Lo que probablemente hemos dado por hecho es que él también. Y puede que sí, puede que no. Ahora que estamos en, en, el, como en este paradigma del teletrabajo, pues podemos entender que, por supuesto, está ya, está teletrabajando, está en una reunión en casa, o bien puede ser que esté pues, ya descansando y está chateando con un colega. ¿no? Eh, la cuestión es, como digo, es, claro, podemos tener la sensibilidad para pensar que pues, después de lo que os estoy diciendo, así, por supuesto, ya está trabajando, claro. Pero no, no ponemos en cuestión que él no, porque es el sujeto económico representativo, porque es lo que tenemos eh, en nuestra cabeza como, como trabajador. ¿no? Es el BBVA, el, el blanco varón burgués adulto. ¿no? Eh, entonces, bueno, eso un poco tiene que ver pues, con los estereotipos, tiene que ver con los roles, ¿vale? Eso, eso, eso tiene que ver con cómo está totalmente impregnada nuestra mirada. ¿no? Porque si te, pensamos cómo se sostiene ese ICB, y aquí es donde las relaciones de género adquieren esa importancia fundamental, es porque se sostiene, eh, se, se sostiene o es, tiene esa forma, hay una base oculta porque está, eh, hay una división sexual del trabajo ahí muy evidente, hay relaciones de poder de género eh, que están diciendo qué espacio debe ocupar cada quien. ¿Mm? La división sexual del trabajo siempre esa idea de, tradicional, ¿no? de hombre ganador de pan, Hombre proveedor, ¿no? mujer ama de casa, ya sabemos que esto va cambiando, ¿no? pero siempre el rol de cuidadora, eh, fundamentalmente, o de, o de principal cuidadora, siempre en esa, en esa idea de, en ese discurso hegemónico, un poco esa idea de, de, de las mujeres. ¿no? Y el problema de la división sexual del trabajo, como digo, no es un problema de diferentes trabajos. Por si el problema fuera ese, el problema es que los trabajos asociados a las mujeres han estado históricamente invisibilizados e infravalorados. Entonces, el problema no es. Que haya trabajos más de hombres, trabajos más de mujeres y más, el problema no es la diferencia, el problema es la desigualdad que eso genera, porque los trabajos históricamente feminizados asociados a lo doméstico no han tenido ningún tipo de valoración social. Ese es el verdadero problema de ese ICB y de que esa base esté oculta porque está totalmente atravesada por relaciones de poder de género. ¿no? Eso por un lado, como digo, la familia nuclear, como esa concreción micro y sobre todo esa ética reaccionaria del cuidado está muy asociada a a la feminidad hegemónica, es decir, a lo que se supone que es ser mujer o ser una buena mujer. Esa feminidad, eh, y, ¿no? desde que a ti te cuidan, de, desde que te crían desde chiquinina, te van enseñando cómo se supone que es ser mujer y está muy asociado a ese rol de cuidadora. Lo vemos en los juguetes que nos regalan, lo vemos en los mm, mitos del amor romántico que nos inoculan, ¿no? en, en todos los dibujitos, en todos los cuentos que nos cuentan, en todas las historias. O es un poco, vemos esa ética eh, reaccionaria del cuidado, ¿no? Porque, eh, como digo, aparte de que, se, de que se, se asocia a esa feminidad hegemónica, también además se asocia como a una ciencia infusa, o sea, las mujeres cuidamos porque sabemos. Sabemos, o al menos sabemos más. Es como, o sea, por supuesto, podemos parir, podemos, si queremos, ¿no? Podemos parir, si podemos amamantar si queremos también. Eh, pero no tenemos ningún gen que nos diga que fregamos el váter mejor. Eso es una construcción social eh, en torno a lo que se supone que es un, un, una labor de, cuidado, de cuidadora pues, impuesta y machaconamente impuesta desde que somos chicas. ¿no? Eh, entonces, me decía el otro día un alumno, decía, sí, la feminidad asociada al rol de cuidadora y la masculinidad hegemónica asociada al rol de espectador de la cuidadora. ¿no? Me, me, me pareció como muy visual, digo, pues sí, fue pues, verdad. Eh, y aparte, otra de, otra de las ideas asociadas, esa ética del cuidado, es eh, asociar el cuidado al amor. Tú cuidas porque amas, ¿no? porque quieres a esa persona. Y cuando decides cuidar, o cuando tienes que cuidar, porque a veces no se decide, es que tienes que cuidar, eh, por, por supuesto habrá muchas dosis de amor, pero también puede haber mucha coacción social, mucha norma, mucha imposición, o mucha culpa. Claro, y esto cuando, cuando se abre... Esta cajita de lo que son los cuidados, salen todo este tipo de dimensiones que son problemáticas y que no es un trabajo cualquiera el cuidar Por toda la dimensión emocional, por toda la, todos los componentes, de la gran complejidad que tiene este tipo de actividad. Por eso ¿no? no es un trabajo cualquiera, no, no, no, no es cualquier cuestión. Entonces, eso, eh, ese ICB se sostiene pues, en base a, estos, a este tipo de elementos. ¿no? Bueno, esto es un ejemplo mmm, de la ética reaccionaria del cuidado, ¿no? claramente. Eh, este cartel del Día de la Madre del Corte Inglés, 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas. Total, 100% madre. O sea, eh, esto es un cartel del año pasado o el anterior, eh, No penséis que estamos hablando de... Y esto, a 4x4, las principales ciudades, eh, no, 97% entregada, 3% egoísmo, por el ratito, supongo, de ir al baño, 0% quejas. Ética reaccionaria del cuidado, y eso es 100% de claro. La buena madre, la buena hija, la buena esposa, eso está totalmente eh, metido en nuestra forma de entender nuestras relaciones sociales en nuestro contexto concreto. ¿eh? O sea, no, no me estoy yendo a ningún sitio. Entonces, eh, para entender, como digo, ese ICB, es fundamental entender esas desigualdades de género. Y, por ejemplo, viendo en el caso de esta Español, un poco cómo, cómo ha sido esta, la, esta evolución, vemos que en las últimas 3-4 décadas las mujeres Hemos subido a esa parte visible, que dice vera, a esa parte productiva. Estamos en las universidades, estamos en los mercados de trabajo prácticamente a la par, o sea, estamos. Pero los hombres no han entrado en la misma proporción, no digo que no hayan entrado nada, digo que no han entrado en la misma proporción a esa parte invisible, claro, a esa parte de cuidado, Ahí se produce un desajuste fundamental porque las necesidades no han desaparecido. Lo que ha desaparecido es una persona plenamente disponible 24 horas, 7 días a la semana. Para, re, para satisfacer esas necesidades. Entonces, ahí hay un desajuste absoluto y es un problema social de calado que se traduce, por supuesto, en las caídas de natalidad, en la fecundidad, el envejecimiento de la población, etcétera, etcétera, más allá de esos problemas de gestión de la vida cotidiana o de conciliación, eh, que son estrés, ansiedad, eh, sensación de no llegar a nada. O sea, ¿Por qué? Porque no hay una persona plenamente disponible para sacar la vida cotidiana adelante. Porque es que sacar la vida cotidiana adelante no es una opción? Es que es una actividad que hay que hacer. Entonces, o se le empieza a otorgar valoración social y eh, hay corresponsabilidad, y cuando hablo de corresponsabilidad no hablo solo de los hombres, ¿no? sino que hablo de corresponsabilidad integral, que el Estado asuma su parte, que las empresas asuman su parte, que por supuesto los hombres y los hogares asuman su parte, y, la, y que se preste o que se le dé la verdadera importancia que tiene a las redes sociales y comunitarias, ¿no? a esos cuidados colectivos, a esos cuidados comunitarios. ¿no? Entonces, bueno, eso eh, un poco... Eh, esa pues ese, ese idea de iceberg yo creo que resume bastante buenas ideas, buena parte de las ideas de la economía feminista. Esto, por ejemplo, es un, la encuesta de usos del tiempo en España, un poco cuando calculan el tiempo que se dedica al trabajo de, doméstico de cuidados, en este caso en concreto, este, este gráfico hace referencia a los cuidados, las mujeres estamos 34 horas más a la semana en el cuidado. En el cuidado de menores, en el cuidado de mayores, 34 horas más a la semana. Esos son 34 horas menos para otra cosa. Son 34 horas menos para estar en el trabajo remunerado en la misma proporción, para estar en tu organización política sindical, para estar con tus amigas, para estar descansando, para tu autocuidado, para tener relaciones de pareja más estables, para lo que sea. ¿no? Al final, incluso lo podemos resumir a una cuestión de tiempo. Entonces, los datos de uso del tiempo muchas veces, con todas las, las dificultades que tiene y todas las metodologías, todo lo que hay todavía que avanzar en ello, eh, porque todos los estudios apuntan a que esto, además, está infravalorado porque no, no revelan la simultaneidad de tareas, o sea, tú a lo mejor estás cocinando, pero mientras tanto estás con la lavadora puesta, con no sé qué, a lo mejor el niño está durmiendo, como que hay mucha simultaneidad de tareas. Eh, y por supuesto hay toda una carga mental ¿m? que tiene que ver con esa, con ser la responsable principal en el hogar de los, de los trabajos domésticos y de cuidados. Está la cosa de, bueno, tú dímelo y yo te ayudo. Ya ah, Bueno, si, si tú dímelo, yo te ayudo, ya estás diciendo quién es la responsable principal y quién tiene esa gestión todo el tiempo en la, en la cabeza. Y eso tiene mucho que ver, como digo, con esa feminización y está totalmente feminizada ¿no? esa, carga, esa carga mental. Entonces, si no comprendemos, como digo, esas desigualdades que se producen en la base oculta del iceberg, no entendemos las desigualdades que se producen en la parte de arriba. No entendemos cuando vemos los datos de mercado de trabajo y vemos que las mujeres tenemos más desempleo, menor empleo. Mayores tasas de temporalidad, mayores tasas de parcialidad, mayores dificultades para acceder o para promocionar en la carrera, ¿no? El famoso techo de cristal o el suelo pegajoso, ¿no? Porque el problema quizás no es tanto ser la, ser la líder de tal, sino el problema es salir de esa precariedad, ¿no? O eh, no podemos comprender, si no entendemos estas desigualdades, ese iceberg, no podemos entender la brecha salarial. Podemos pensar que la brecha salarial es simplemente a fulanito y a menganito en el mismo sitio le, le paga, o sea... Mi hijo y mi hija trabajan en la misma empresa y les pagan distinto. No es eso. La brecha salarial está haciendo bueno, eso puede darse en algunos casos, ¿no? Pero la brecha salarial hace referencia a todas estas desigualdades estructurales en ese ICB. Estamos menos tiempo trabajando, es decir, estamos menos tiempo ganando dinero. Y en el tiempo que estamos ganando dinero, ganamos menos, porque estamos en contratos más precarios, porque estamos en tiempos parciales, porque no tenemos acceso a ciertos complementos salariales como las horas extras eso quiero decir, sobre todo, si tiene una responsabilidad de cuidado. ¿no? O sea, existen muchas dificultades que hacen que luego tú, cuando lo, digamos, lo sumas, pues, blanco y en botella, ¿no? y te salen este tipo de, de, de datos, ¿no? como un 24% en el caso de España, de, de brecha salarial en tasa de ganancia media anual. ¿no? Pero podemos entender la brecha salarial si entendemos ese conjunto de desigualdades que atraviesan ese iceberg económico. Si no, no lo entendemos. Y podemos tener la tentación de incluso negarlo. Eso es mentira que ahora que estamos en un momento de mucha negación de cosas, pues eso también, ¿no? Como sobre brecha salarial, eso es un invento, que sí. Lo que dicen, ¿no? Eso es un invento que como lo dicen tanto, pues al final parece que es verdad. No, por supuesto que es verdad. Solo hay que ver, solo hay que ver datos de tiempo, para entenderlo. ¿no? Eh, y bueno, lo de conciliación, pues ya te digo, pues estrategias que tenemos en nuestro contexto, pues echar mano de los padres, las madres, ¿no? El abuelo o la abuela que está cuidando a las criaturas, o bien... Las cadenas globales de cuidado, es decir, contratar a una persona, generalmente una mujer, generalmente una mujer migrante, generalmente una mujer migrante en situación irregular, es eh, que viene, que deja su responsabilidad de cuidado aquí para venir a atender las necesidades de cuidado aquí. ¿no? Y esa es una de las estrategias que tenemos en los hogares, los españoles en concreto, para sacar la vida adelante. ¿no? Eh, no voy a entrar ahora en el régimen de empleo de hogar porque entonces me quedo aquí la tarde. Eh, y otra de las estrategias es un poco esa mujer que además en los anuncios de cereales sale como claramente no esa mujer ejecutiva con el ordenador aquí la lista de la compra aquí esa es perfecta siempre impoluta tal y es el mito de la superwoman encima es eh, mitificada o sea mitificada la idea de, eh, de la mujer que lo puede todo todo muy neoliberal obviamente y es como eso <risa> no no no eh, es no poder es no saber no poder llegar a, a nada ¿no? y con esto eh, Pasaría a este tercer rasgo que tiene que ver de la economía política feminista que decíamos, vale, no solo vamos a utilizar herramientas teóricas para comprender las desigualdades que se producen, es decir, herramientas teóricas que nos permitan entender ese ICB, entender que ese ICB existe, entender las desigualdades que se producen ahí, sino eh, que lo que tra se trata es de transformar ese, ese ICB, ¿no? es de transformar el sistema económico que genera desigualdades eh, por su propio funcionamiento. Y aquí, pues es lo que os decía. Que en esta pretensión de transformación o en esta apuesta política, ni siquiera es solo quedarse en esos diferentes impactos de género, sino que se trata de ir a buscar cuáles son las lógicas que están poniendo en riesgo el mantenimiento de la vida cotidiana, ese conflicto capital-vida, cuáles son las contradicciones inherentes al buen funcionamiento de los circuitos de acumulación, ¿Mm? es decir, eh, el problema eh, no es solo la explotación del ámbito doméstico, el problema también es la, de la, la depredación de los recursos ecológicos, la desposesión de los bienes comunes. O sea, eh, estamos hablando de, de, de los talleres ocultos del capital que, que dice Fraser, ¿no?, que están poniendo en riesgo la vida misma. Y eso tiene un, un, una lectura de género clave, porque al final somos las mujeres en última instancia quienes cuidamos la vida. Entonces, eso es un poco ese gran concepto con el que eh, quería terminar, pero no, no voy a entrar tan mucho en esta parte, simplemente voy a enumerar algunas ideas. Eh, porque la idea de este concepto, de, concepto, de conflicto capital-vida, no es solo pensar que hay un dios capital que está poniendo en peligro la vida, como si la vida fuera. Sino que se trata de buscar o aterrizarlo en materializaciones concretas, ¿no? en aspectos históricos concretos y en contextos concretos. Y yo el ejercicio que hago en este libro es tratar de identificar distintas dimensiones de ese conflicto que se observan en, bueno, en múltiples tendencias que están teniendo lugar en el funcionamiento de la, o sea, perdón, en el, en la economía mundial. ¿no? Tener, o sea Dinámicas del conflicto capital-vida eh, que se observan claramente, lógicamente, ya es en sí el colapso ecológico es una dimensión concreta del conflicto capital-vida. Otra tendencia es ese paso de esa quinta a esa sexta revolución tecnológica, es decir, ya no solo es internet, ya es la nanociencia, la biotecnología, o sea, es esta nueva revolución tecnológica que está afectando también, bueno, que está permitiendo por un lado la mercantilización, es decir, convertir en mercancía elementos que antes no pasaban por el mercado, que son elementos vivos, como pueden ser las semillas, como pueden ser animales, como pueden ser óvulos, espermatozoides, es decir, esos eran elementos que antes no eran mercancía y ahora sí. Y esos son elementos que la, la propia revolución tecnológica, entre muchos de esos impactos, ¿no? Yo me centro concretamente en eso, pues tiene, ¿no? En la privatización, en la mercantilización, por ejemplo, del deseo reproductivo o en esas bioeconomías agrícolas, ¿no? Con todos los transgénicos, etc. Eh, o, por ejemplo, otro impacto crucial que tiene es respecto a la forma de organización del trabajo, ¿no? A, la, a la, lo que se llama la industria 4.0, la revolución, la cuarta revolución industrial, ¿no? Cómo cambian las formas del trabajo, eh, por supuesto, cómo crea, se crean muchos nuevos empleos, cómo se van a destruir otros, pero sobre todo, cómo salen a relucir en esas nuevas economías de plataforma, en esas nuevas eh, formas de, de relaciones laborales, cómo emergen formas marginales del trabajo. ¿no? Lo tenemos claramente, por ejemplo, con la uberización, los Uber, ¿no? los Riders eh, y todo esto, no cómo emergen nuevas formas eh, marginales de trabajo, nuevos riesgos laborales, nuevas formas de control laboral. Eh, entonces, bueno... Eh, estos son dinámicas, como digo, yo el ejercicio que hago es tratar de en grandes dinámicas, un poco, ¿qué, dime, qué, qué ataques a la vida veo, ¿Mm? que al final es de los ataques o obstáculos al mantenimiento de la vida en condiciones dignas. Esa es un poco el, la idea de base. que por supuesto, claro, podemos decir, oye, que la revolución tecnológica tiene muchas cosas buenas, sí, yo me centro sobre todo en desvelar esos eh, obstáculos que... Que, que ponen en riesgo la vida y que, por supuesto, son múltiples y muchos, y seguramente más que lo positivo que pueda tener. Otro de los aspectos que estudio es la globalización, de la globalización económica realmente existente: pues los procesos de, eh, de producción transnacional, los procesos del de, de, bueno, consumo globalizado, los nuevos tratados de comercio e inversión, cómo todo eso también eh, incurre en última instancia como el, el proceso de mercantilización de la vida cotidiana, eh, de mercantilización de la vida íntima mercantilizar las relaciones sociales, todas estas nuevas empresas que nos permiten, bueno, las la, la redes sociales, vamos, ¿no? Eh, o esas aplicaciones del ligoteo, tal, o sea, como que los mercados entra, están entrando en aspectos de la vida íntima que antes no, no estaban. ¿no? Y en este proceso de globalización económica pues se ve claramente, ¿no? Como digo, la mercantilización de los afectos, de las experiencias, de las emociones, eh, la mercantilización, antes lo he dicho, de, de, del propio deseo reproductivo, ¿no? Eh, entonces, eh, es interesante todos estos procesos en términos de, de cómo afecta al, al mantenimiento de la vida cotidiana y al, a qué obstáculos emergen. ¿no? Eh, la crisis, o sea, perdón, la, la financiarización, ¿no? cómo este, esta importancia cada vez mayor de, la, de las finanzas en el ámbito económico eh, genera también mmm, vidas endeudadas, la deuda como un mecanismo de control, como un mecanismo de disciplinamiento, eh, muy evidente, ¿no? Eh, o bueno, la propia globalización política, como están cambiando los discursos en materia de seguridad, en materia de defensa, de cooperación, eh, y cómo todo eso tiene mucho que ver, repito, con el mantenimiento de, de, de la vida, ¿no? con las condiciones, con el establecimiento de, la, de, de condiciones de posibilidad de vidas dignas. ¿no? O la propia emergencia de la economía del cuidado global, que tiene que ver con sacar a la luz toda esa crisis de reproducción social y la crisis de los cuidados que venían golpeándonos antes de esta crisis de la COVID-19. ¿no? Cuando hablo de crisis de reproducción social, hablo de esa precarización cada vez más intensa de la vida de las personas. No solo precariedad laboral, que os decía, sino esa quiebra de expectativas, esa quiebra de horizontes vitales, ese no saber qué va a pasar, ese, ese, ese, ese no tener un proyecto de vida eh, cierto o estable, ¿no? esa ruptura en ese sentido, eso tiene mucho que ver con todas las políticas neoliberales de las últimas décadas y tiene mucho que ver eh, pues sí, Bueno, sobre todo, con, no, no solo con, con esta crisis, ¿no? sino que eso venía de antes. O, por supuesto, la crisis de los cuidados, que es como digo, os decía, el desajuste que se produce en ese iceberg. ¿no? Es decir, ya no hay una persona plenamente disponible, pero la vida hay que seguir tirándola para adelante. ¿no? Esa crisis de los cuidados tiene que ver con que estamos cuidando, cuidando de forma insatisfactoria, de forma eh, agotada, agotada ¿no? cansadas cansado, eh, y bueno, eso venía como digo, antes de, de la crisis de la COVID-19. Entonces, bueno, con estas ideas, eh, bueno, esto era, iba a entrar más en detalle, pero no, y ya con estas, ya sí termino. Eh, lo que observo, porque todo este análisis de cada una de estas tendencias, toda la segunda parte del libro, eh, un poco lo que, lo que compruebo o, o constato, claro, es que realmente el esquema teórico sí es útil para desvelar estas dinámicas de desigualdad, de ingobernabilidad, de insostenibilidad, de violencia, en última instancia, es útil para verlo en el ámbito de la economía mundial eh, y cómo permite un acercamiento, este enfoque, el enfoque de la economía política feminista, como digo, en diálogo con otras corrientes, mmm, para aproximarnos a esa crisis sistémica y civilizatoria que veníamos viendo que venía hace hacía tiempo y que sigue siendo interesante pues, seguir profundizando sobre ella y permite un acercamiento en este sentido. Y sobre todo... Permite eh, también reconocer las subjetividades cómplices, es decir, cómo incurrimos en ciertos discursos que son cómplices con estas lógicas. El discurso de la competencia, de sujetos competitivos, sujetos individualizados, fragmentados, el sálvese quien pueda que nos lo hemos metido de arriba abajo. El discurso eh, de, de cada cual, de que se saque sus habichuelas como sea. ¿no? Eh, el discurso del, del, del éxito asociado al consumo y al consumo mercantil tienes una vida buena si tienes ciertas cosas, ¿no? O si, o si accedes a cierto tipo de consumo. O sea, todas esas, esas subjetividades que no hay que, digamos que no hay que analizarlas desde la culpa, no se trata de eso, la culpa ha hecho mucho daño históricamente a las mujeres, hay que verlo desde la asunción de responsabilidad, de responsabilidad sobre cómo nuestro propio estilo de vida, pues, hace que, que incurramos en, en este tipo de... De, de dinámicas que atacan la vida, ¿no? claramente, por ejemplo, respecto al colapso ecológico, que no he entrado en ello, pero que, podría, que podríamos ver. ¿no? Y ya, como digo, hay una última, una última parte en el libro, bueno, el, el epílogo, un poco el capítulo final, en el que recojo pues, ciertos horizontes emancipatorios, ¿no? ciertas propuestas, sistematizo propuestas de, de, de la propia economía ecológica, eh, economía feminista, bueno, de, de múltiples propuesta, el propio Jorge Richman, a quien eh, lógicamente quien, quien utilizo en numerosas ocasiones, eh, para ver, pues, es como, vale, diagnosticamos que este sistema económico funciona malamente, que la vida, que pone en riesgo continuamente la vida, eh, que ataca nuestros proyectos vitales y, y, nuestra, y nuestra forma de poder estar eh, o vivir con condiciones eh, dignas, yo sé que el concepto de dignidad bueno, demasiado amplio o difuso, ¿no? Pero eh, la cuestión es, bueno, ¿y hacia dónde vamos? No? Entonces ahí las propuestas feministas, ecologistas, etcétera, pues plantean esos horizontes hacia los que se puede caminar. Horizontes que van a responder, por supuesto, o propuestas que van a responder más a las urgencias que tenemos, que tenemos urgencias que hay que eh, remediar ya, pero también que vayan sombrando esas semillitas en el, en el largo plazo, ¿no? Y esas semillitas, pues, las podemos ver en, en, distintos, en distintos elementos, ¿no? Pues, frente al colapso ecológico, pues, eso, ¿no? Empezar a, a pensar que esa idea de capitalismo verde, pues, es una absoluta falacia eh, y hay que pensar en, en la transformación radical, es decir, de raíz del modelo productivo y del modelo de consumo, porque cuando hablamos del modelo productivo parece que estamos echando balones fuera, pero ¿qué pasa con el propio modelo de consumo individual, no? Eh, o recuperar los derechos laborales, no el tener el derecho, no tener un empleo como un fin en sí mismo, pero sí como un medio para poder reivindicar colectivamente eh, desde unas condiciones mínimas, ¿no? Entonces, el empleo, por supuesto, y la recuperación de los derechos laborales desde ya, derechos de conciliación reales, que los cuidados no sean solo políticas eh, sectoriales, ¿no? sino que sean transversales al conjunto de la política económica, de la política laboral, de la política fiscal, ¿no? eh, y sobre todo… Eh, que empecemos a politizar todos estos malestares que tenemos en nuestro, día, en nuestro día a día toda esta falta de tiempo, de cansancio, de agotamiento esta sensación de cinismo, de frustración de vacío, de ansiedad es como, eso no son problemas individuales, no, no lo son son problemas colectivos que obedecen al funcionamiento de un sistema económico con unas características muy concretas entonces, tenemos que releer colectivamente esas dificultades que tenemos en nuestro día a día politizarlas, sacarlas a la luz y, y desde ahí poder pensar, pero sí, pero tenemos que pensar, tenemos que, sal, que salir sí o sí del discurso de si quien pueda. no Tenemos que empezar a pensar en ese pues en ese, no solo politizar el bienestar, que eso es algo que los feminismos siempre lo hemos hecho, sino politizar el malestar y politizar las estrategias cotidianas que, que to, todo el mundo tenemos eh, para hacer frente a esta, a esta locura ¿no? de, de esta escandalosa cosa ¿no? que, de, que decía. Entonces, bueno, creo que la economía política feminista, la economía feminista nos da muchas, muchas herramientas, no digo que tenga la verdad absoluta, pero desde luego aporta muchas, muchas pistas, muchas ideas para, para poder entender el mundo en el que vivimos con otro prisma y sobre todo para poder plantear eh, hacia qué otros horizontes queremos ir en los que la vida eh, digna, la vida sostenible, esté verdaderamente en el centro. Bueno.